Persona, este, ¿cómo es que vos de repente, eh, trabajando en un lugar así, con contacto con el público y eso, eh, se te arriman las personas, ¿no? Obviamente con determinados problemas y cosas, como ese imán que también tenés para las personas que ya no están acá, también tenés un imán, un cierto imán o, atrac o atracción con las personas que tienen un determinado problema puntual y van a parar a vos. ¿no? Y esto es una experiencia que tenemos muchas personas que en una parada, esperando al colectivo, lo que sea, se nos pegan las personas y empiezan eh, a contar cosas que además son íntimas y demás. ¿Cómo es que vos de pronto al mirarla ya sabés muchas cosas? Muchas cosas que te lo cuenten, y sin que ellas te digan determinadas cosas, vos les planteas de pronto algunas soluciones este o tranquilidades, porque ya de alguna manera podés ver el, su contexto y, y le das una palabra del viento que además es. No me vas a dejar esconder nada. <risa> <risa> Contanos esa otra parte que también. Las tiene. brujas también existen. Claro. <risa> bueno, este. Esa es otra parte de mí que también tuve que aprender, porque no lo sabía. Uh -huh. Pero así como evolucionó mi duende, que se quedó hasta viejo, ¿no? Y, y hay algo en mí que también ha ido evolucionando. Y sí, eh, wow, las personas sin conocerte eh, vienen, como me ha pasado, de que una señora, de que otra señora viene y me dice: Qué dolor tengo en esta rodilla, no puedo más bien. Y a mí qué me importa. Entonces yo Ay, por Dios, bendito, ¿qué hago? Entonces. Pero antes de que esa señora se arrimara y me dijera que no bebía la rodilla. Yo ya sabía que sí, ella lo bebía. Venía, venía una rodilla caminando. Sí, claro. yo ya sabía, digo, a esta señora pobre le bebé la rodilla. Porque además eh, tengo que hablar y nunca tengo con quién, entonces hablo sola. <risa> <risa> o sea, soy loca también. <risa> y digo, wow, qué horrible. Pero viste, miro para otro lado y está. Porque no puedo estar en el dolor de todos. Claro. Pero da la casualidad que esa señora viene y me dice, ¿cómo me duele la rodilla, mija? Entonces le digo, bueno, está, que se tranquilo, Y no sé por qué instintivamente mi mano va hacia la rodilla. Claro. Pero que ya no a nada. Y la mujer al otro día dice, ¿qué me hiciste en la rodilla? Ya como camino? Dejaste el bastón. No. Entonces tú dices, wow, nah, debe de ser ella misma que se cura. Y para mí es eso la gente necesita tener confianza o tener fe en alguien digo. ya como que los médicos pasaron a ya no ser tan creíbles digo porque ah. todo te lo arreglan socándote de pastillas como que entonces digo, la gente necesita creer en algo o en alguien porque pero, que alguien tenga la capacidad de, de catalizarle su, su propio poder curativo ¿no? Y bueno, de a poco me fue pasando ese tipo de cosas, pero lo más increíble fue cuando una compañera de trabajo se desmayó y no sabían qué le pasaba. Y no sabían qué le pasaba y me dice, pa, dice, ¿viste? Dice que Fulana se desmayó. Y digo, ¿qué le pasó? No sé, está tirando el piso, le van a llamar a la emergencia. Uh -huh. Y yo agarré por adentro de las góndolas para ir a donde estaba Fulana y ya, de lejos, a mí me palpitaban dos corazones Ay, por Dios, esta mujer está embarazada Y ni siquiera ella sabía Y ni siquiera ella lo sabía Y me, me, me pone mal porque no sabéis tampoco cómo decirlo, ¿no? Pero cuando lloraba porque se sentía mal y estaba descompuesta y que la presión y que el corazón y que esto y que lo otro y que lo otro entonces llega ese momento en que, en un momento se te da ese lugar porque yo siempre digo, el tiempo de Dios es, es correcto y es justo y pasa cuando tiene que pasar, solo uno tiene que saber embarcarse y pasa por mí y estira la mano y yo le dije, se la agarré y le digo, quédate tranquila, negro, no tienes nada, no te vas a morir, al contrario le digo vas a vivir de nuevo y me quedo mirando y le digo no más lloraba no y así fue hoy por hoy el bebé ya tiene un año este todo cosas así me, me, me sucedieron que yo empecé también a hilar fino de por qué por qué por qué por qué y hoy por hoy Aprendí que digo, bueno, está, capaz que Dios me puso acá en este camino Para esto Para poder ayudar a un montón de gente como ayudo De poder ofrecerle una palabra, de poder ofrecer No sé, un aliento de, de, uh -huh. de No digo que sea sanación porque No creo que, que uno pueda tener ese poder Pero eh, yo más bien lo tomo porque que las personas crean que, que ellas mismas se pueden curar y de que, de que todos podemos. Ajá. Que hay que tener fe nada más y confiar en uno mismo, quererse uno mismo y, y que todo se puede. Porque si siempre vamos a estar esperando porque los demás hagan algo por nosotros, digo, somos nosotros los que tenemos que hacer algo. Ahí es cuando pusiste un, un cartel y te pusiste a cobrar. Y este y... No seas malo, y... no, por favor. <risa> No, sabes que no, sabes la... que no. Claro. Lo hacía en mi trabajo Y bueno, creo que también a raíz de eso Me costó un poco el puesto, pero No importa ya, Dios me va La gente ah, se arrima sé. a mi casa ahora uh -huh. Pero este A nivel de mi trabajo Yo estaba en un lugar muy público este, Con mucho acceso a clientes Pero... Ya cuando venía... O sea, era, un, mí, era un consultorio también. Ya era un este. consultorio, sí. Pero eh, el tema es que se te abre... A mí se me abrió tanto la mente que... Tuve que aprender a cerrar la ventanita, como me decías tú. Uh -huh. este, porque... Era demasiada la demanda. O sea, no, demasiado no, no, el tenía, conocimiento. tenía que poner horario y... y... <ríe> no, horario en mi cabeza, porque... llegó bueno. Llegué a un punto en que tenía el problema de todos porque había visto a tal señor, que se estaba muriendo y es una congoja terrible ver a aquella persona que estaba comprando su comida pero se está muriendo tenía una bola negra dentro de él que lo estaba comiendo y el hombre falleció yo después pregunté por él y como tantas otras personas que tienen una enfermedad terminal y no lo saben y yo lo sé y digo, ay, qué horrible, señor, ¿por qué? Tengo que saber esto que a mí no me interesa, porque si no lo no puedo ayudar, si no puedo tener acceso a él claro. para.. Eh, no. Bueno, pero tal vez este sirva ahora para bueno, comunicar a muchas personas en el mundo que primero es una ley natural, ¿no? este, es algo que lo que tiene que ver con el ciclo de nosotros. Es verdad que muchas de esas cosas eh, son padecimientos que uno, por la juventud y todo, pretende que, que la vida es eterna y que obviamente no, no, no, no, se, no se cuida o no toma recaudas y demás, ¿no? entonces llega a esas edades ya con este, eh, cuestiones muy avanzadas dentro de, de, de su cuerpo, que exteriormente de pronto no se manifiestan, pero que el, el colapso este, simplemente es eh, de un momento para otro, ¿no? eclosiona y las personas este, no se enteran ya cuando les matan, ¿no? eh, Tal vez sirva Rosana para, para eso, ¿no? para que tú tengas un testimonio de primera mano, eh, de, de lo importante que es el, el cuidarse ¿no? es muy importante, sí. el quererse más que nada y el tener esa fe de que de que simplemente hay que vivir y hay que vivir como te toque vivir, sí, pero no buscarle a ver, agregarle cosas raras a tu vida porque no lo necesitas uh -huh. eh, es simplemente vivir vivir como se debe, ¿no? como, como, como lo hacen las personas normalmente pero no tampoco caer en esa rutina de que todos los días lo mismo y todos los días lo mismo, digo, porque también hay un deterioro mental digo y tenemos que tener esa certeza de que hay una vida mejor de que se puede vivir mejor a mí me gustaría realmente que a todo esto que yo he tenido acceso las personas, yo se los pudiera mostrar como una diapositiva que hubiera algo que leyera mi mente y se los mostrara para que vieran qué se siente cómo tú te aferras porque yo era una persona normal que vivía normal eh, digo, pendiente de la, lo material y de tener esto y de tener lo otro como todo el mundo porque cabe decir también que mientras estuve casada eh, mi esposo no le gustaba que yo eh, supiera absolutamente nada ni que, o sea yo anulé parte de mi vida de este aprendizaje que hoy por hoy lo tengo eh, lo anulé por respeto a él, y bueno, era mi esposo, tenía que comerlo este, entonces mi vida se volvió totalmente terrenal yo siempre les digo, no se puede ser tan terrenal hay que ser más espiritual entonces uno tiene que aprender a, a meditar uno tiene que aprender a tener contacto con la naturaleza más tiempo eh, y la que la naturaleza habla la, la naturaleza dice muchas cosas y no las observamos Digo, el sol, por ejemplo, nomás da un espectáculo maravilloso todos los días ¿verdad? Tanto al amanecer como al atardecer Y sin embargo nadie lo ve Y está ahí todos los días Digo, eso es, es algo grandioso que lo pod Y te, lo tenemos para nosotros y, y no lo disfrutamos Y como eso, montones de cosas Entonces, eso lo aprendí A raíz de todas estas cosas Digo, qué te pasa. Y uno dice, wow para qué estoy en este mundo Digo, qué equivocada viví qué equivocada estuve pero la vida no es como la gente la está viviendo es, es otra cosa es otra cosa y por eso después no se despegan por eso no se van por eso se quedan aquí porque se aferran a lo terrenal y lo terrenal no sirve para nada estamos de paso este, este enorme mensaje para cerrar ahí sin embargo yo quiero dar una pequeña rúbrica más, Rosana este, porque nos parece importante se te hacía la, la broma del cartel y, y, el, y el decorar porque para nosotros es muy importante el hecho de poder brindar este, a quien simplemente se rima ¿Mm? este, con el nombre esa mano, claro. papelitos con nombre, tengo altos de papelitos con nombre y números de teléfono uh -huh. y, o sea, a distancia simplemente eh, pensando en la persona a mí me llega la impronta de la persona y, y he ido a visitar montones de, de casas uh -huh. montones de lugares y he ayudado a mucha gente Siempre uno tiene ese tiempo que se puede y dar para eso, ¿verdad? La gente viene y a veces, con una sola visita se van con una paz, dice, tú me das una paz y me generas una paz Digo, bueno ese es el motivo digo que, que todo eso que te tenía mal quede acá y, y no te moleste más ¿y para ti es una pérdida de tiempo? ¿tú piensas que eso es un tiempo que te consuman no, no, la eso, gente? no es una pérdida de tiempo eh, ¿ese tiempo tiene eso. un valor? ¿tiene un precio? no, tiene... Bien. Para nada. Si sería te... algo a ver, ya se me caería, no sé y me tendría que pegar un tiro ¿eh? si yo llego a cobrar algo es muy grato ayudar a la gente o sea, yo siento esa satisfacción acá porque lo siento, uh -huh. lo siento acá y siempre estoy con eso de que se los pusieron en mi camino por algo claro. ahí y para mí es una enseñanza y sinceramente eh, a mí hay cosas que todavía me cuesta creer que me suceden claro. entonces es como un certificado todos los días de que... Pero se mejoró, ¿en serio? Se curó, ¿en serio? wow No, pero no fui yo Entonces, cae otra persona que la trae fulana Porque ya ahora el boca a boca, ¿viste cómo es? Es así como tiene que llegar, claro eh, Han ido personas que nunca en mi vida las he visto Y... porque... Llegaron a mí porque otra persona que... Mm -hmm. eh, van... Y y ya solo con verlas, es como, mi hijo me dice, pará un poquito, que yo te llamo al escáner él me llevó una amiga Eso... la tomografía computada sí, tengo que, hay momentos que me tengo que reír, pero porque mis hijos saben todo, claro. pero son gurises y lo toman un poco a la broma eh, la amiga estaba un poco enferma y por teléfono este, este, le dijo a Emiliano parate un poquito que yo llamo al escáner mi mamá te hace el escáner y enseguidita te dice lo que tenés y en ese entonces la chiquilina estaba pasando un, un momento de nervios por los exámenes y estaba muy estresada y a su vez había hecho un cólico entonces se lo dije y me dice, wow, no voy más al médico <risa> y esa es la idea este, y, bueno, y hoy por hoy puedo decirte que yo tampoco fui más al médico y, Solo lo, lo, lo de rigor para poder trabajar, o sea, el carnet de salud y esas claro, cosas. Claro, claro. Pero que no es una apología de, de, de, de decir a las personas que no, que que no, se, vaya, que sí. no vayan médicos médico ni nada. ¿no? Eso está en Pero cabo, ¿no? cuando uno entra en este, Pero yo comprobé, en este terreno, yo comprobé que ya deja como un poco de esa ¿no? Comprobé que todas esas pildoritas, que eran 10, 15, 20 pildoritas por día, porque así como me ven, tengo un montón de nanas. Y, y bueno, las necesitaba, ¿no? Según los médicos. Y, pero estaba cada vez peor. O estaba bien, sí, pero yo en mi interior no me sentía bien. Y hoy por hoy este puedo decir que, que no estoy tomando nada. Y, este... Otro testimonio más que... Debe no, este, cada cual sacar sus conclusiones y demás, eh, repetimos, no es una apología aquí al, al, al no medicina ni nada por el estilo, este, pero es simplemente atravesar determinados caminos que bueno nos conducen a lo más a lo más práctico, a lo que comprobamos, ¿no? y a lo que para nosotros es una certeza. A partir de ahí se hace el cambio solo y naturalmente. Rosana, ¿no? muchas gracias. Ah, sí, como Gracias. Y nos volvemos a ver entonces en otro capítulo, otra entrevista en Reggio Hasta luego